Hola familia, regresamos con este tercer video de esta serie de tutoriales básicos de UPEXLAN para los nuevos jugadores y también para jugadores que no lo han usado. Tiene muchas cosas muy interesantes que sé que les ayudará muchísimo. Ahora vamos a hablar sobre esta sección donde podemos buscar información sobre otros jugadores. Por ejemplo, miren aquí he buscado diferentes jugadores o a mí mismo me he buscado. Ah, vamos a ver si ponemos a quién ponemos. Vamos a poner al chapulín. Ah, aquí está el chapulín. Mírenlo en toda su gloria. Ahí está ahorita en Nicaragua. Espero que estés bien, hermano. Te extrañamos. No tenemos que nos eche porras ahí en, en la sala de búsqueda de tesoros. Pero aquí pueden ver su network. Cuánto tienen en... En su valor neto entre propiedades y UPEX es lo que vale el chapulín en el juego. Cuánto tiene de UPEX en el momento en su balance sin gastarse? Cuánto valen sus propiedades? Su Número de propiedades? El total de UP cuadrados en, de todas sus propiedades? Y cuánto se gana al mes? Aquí como pueden ver. Les indica que en cada ciudad cuántas propiedades tiene. San Francisco tiene tres, Oakland tiene 15, Chicago tiene una, Nashville una, Bakersfield 5, Alameda 5, Los Ángeles 23, uh, Detroit 13, Queens 4 y Las Vegas 7. Y aquí si sí pueden ver si quieren ver más información sobre cada propiedad ahí lo pueden ver um, sus assets. ¿verdad? Es si nos vamos aquí al juego y lo apretamos aquí en los tres puntitos. Aquí están nuestros assets y aquí nos salen todo esto. Lo que vemos aquí no los enseña en la página de UPEXLAN. Aquí todas las construcciones que tiene el chapulín, los exploradores y el chapulín. Qué bonito está aquí. Estos dos nos ganamos entre la familia en los eventos. Ah, miren, se ganó 3 y en este porque fue a Las Vegas. También pues, lo que pueden ver es seleccionar y no sé si nos dice el número de mint. No, no da el número de mint en este, pero aquí pueden ver los exploradores. Si tiene los NFL de Jets, aquí le sale. Si tiene adornos, tiene este de Navidad y de Halloween no tiene. Lo que hago, como he usado esto antes, soy ya cuando un jugador me manda una oferta ¿ok? Uh, y no lo conozco, lo primero que hago es ver de qué nivel es. Okay. Entonces, por ejemplo, digamos que este jugador, vamos a escoger al azar. Ah, no, este es Obi-Wan. Este un miembro de los, de los miembros ahí en el, en el Twitter. Vamos a ver este. Por ejemplo, si le escojo acá, es a Applander. O oh, no, vamos a ver si puede encontrar uno mejor. ¿Dónde está en el inner loop? Aquí. Aquí miren, vamos a ver uno de estos. Mind. Ok. Por ejemplo, digamos que este jugador me manda una oferta. Lo que quiero hacer es buscarlo en el UPEX Land. Porque si me manda una oferta muy barata, o sé que es este chief executive, el, el jefe ejecutivo, Sé que me puede pagar más. En el momento tiene un balance de 338 mil y se me manda una oferta por no sé 15 mil. Le voy a subir al precio de esa propiedad y algunas veces me la han comprado, me ha funcionado. Entonces es lo que es como uso esto más que nada. Cuando no para andar de chismoso, pero cuando me han llegado ofertas, quiero ver cuánto tienen en su balance, cuál es su net worth, porque pienso que puede, me pueden pagar aunque sea un poquito más. Entonces, entonces no le acepto su, su compra. Y lo que hago es subirle al precio de mi propiedad unos 5.000, mil UPEX más. Y a veces me funciona y me la compra. Como pueden ver. ¿Cuántos tiene? Uf, miren. Tiene 2.248 propiedades en Chicago. Wow. Yo pensé que tenía mucho con mis 3.000. Digo, con mis 330 propiedades. Sí tiene muchísimas. Los Ángeles tiene 297, ¿ok? Como pueden ver, uh, esto es lo que se gana al mes. Si dividimos, vamos a ver, 851,836 entre 31, pongámoslo así, al día se gana 27,478 UPEX, 27 dólares. Digamos, yo, si me, bus si me busco a mí, Okay. Este es mi net worth, lo que tengo ahorita de balance y pueden ver, aquí está lo que tengo de balance. Mis propiedades valen esto. Tengo 749 propiedades. El tamaño del UP2 de todas mis propiedades y cuánto me gano al mes. Creo que hice las, el cálculo a poco 51699 18, entre 21, 5,481 uh, UPEX al mes, pero no, ¿saben qué? Creo que esto no toma en consideración las propiedades que tengo en colección. Si me vengo aquí a los tres puntitos, me vengo propiedades, es lo que me estoy ganando ahorita al mes, 194,000. 169.000 mil. Okay. Solamente por tener mis propiedades en colección me estoy ganando uh, 24 mil UPEX más al mes. Entonces si dividimos, siento, no es por presumir, sino para que vean, 194 255 entre 31, 31 días, 6.266 UPEX al mes, al día, perdón, al día qué es lo que me, me da para comprarme otra propiedad si quiero. Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya casi un día que no recolecto mis ingresos de mis propiedades. Me acuerdo cuando viví en Chicago, ganaba ya era yo el director y ganaba. Creo que 1200 UPEX al, al día y cada 3, 4, 5 días pues, me alcanzaba para comprar una nueva propiedad en Chicago y así iba yo haciendo. Cada 4 o 5 días compré una nueva propiedad. Esa nueva propiedad me, me daba nuevos ingresos. Un poquito más. Unos UPEX más. Y poco a poco fui uh, comprando más propiedades en Chicago. Ahorita tengo 314. Entonces para eso sirve este botoncito, familia. Que necesitan ver el, uh, información sobre el jugador. Aquí están los de mis assets. Todas las casas que tengo. Un montón, ¿verdad? No me había dado cuenta mis exploradores, saben que me fascinan los exploradores. Creo que este, este voy a usarlo para piloto de carreras. Después los leches que tengo, que no sé qué hacer con estos. Mis adornos también me fascinan los adornos, los de Halloween son de mis favoritos. Compré muchísimos porque pienso que en un futuro, como son los primeros, primero los, los primeros de Halloween, los primeros de Navidad, creo que se van a poder vender. En unos años por una buena ganancia. Es lo que creo. Pero tal vez esté mal. Y los de Jets que la verdad no sé de qué sirven. Para qué son estos. Nunca nos han explicado. Y compré un montón. Uh, ok. Así es que eso es todo familia. Para eso sirve este botoncito. Para buscar información sobre los jugadores. Bueno familia. Eso es todo por este tercer video. En el cuatro, cuarto video vamos a ver de los Cents, los avioncitos, cómo podemos buscar avioncitos uh, en las ciudades. Y esto nos ayudará para las, uh, durante, durante la búsqueda de tesoros. Y les enseñaré unos trucos que muchos no saben de cómo, si no tienen Cents cerca de su propiedad, cómo pueden encontrar Cents cerquita para que solamente se gasten un Cents. Bueno familia, que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.